La gobernación de Potosí duplicó la maquinaria para concluir lo antes posible el movimiento de tierras en la construcción de la primera fase del aeropuerto internacional. Tenemos un incremento de más tres frentes de trabajo, estamos hablando de incrementarlo, bueno, paralelamente a que se vayan concluyendo los trabajos que ya tenemos, eh, eh, en, eh, bueno, de inicio y culminados estos pasan a, a los frentes de las áreas liberadas que tenemos pendientes. ¿Cuál bueno, va a ser el porcentaje de avance con todo lo que se Bueno, a la actualidad tenemos un avance físico aproximado del 50% en esta primera fase que eh, manejamos como un presupuesto inicial de 50 millones, pero en sí la primera fase eh, nos habla de 69 millones más el contrato modificatorio y la orden de cambio. En la actualidad, como le decía, tenemos un aproximado de 50% y tenemos previsto con adquisición de materiales eh, mínimamente a llegar a un 80% y al 100% de lo que inicialmente se tenía presupuestado. Los vecinos de la zona Carachipampa ya firmaron los compromisos de traspaso de sus terrenos a favor de la gobernación. Estas áreas que ustedes ven eran áreas también que estaban afectadas por los vecinos. Eh, tenemos cartas de compromiso que ya hemos hecho con varios vecinos que se va a hacer la respectiva este, este, traspaso a la, a la gobernación de estos terrenos? Ustedes saben que hay una ley de expropiación, y ya los vecinos han entendido que la ley de expropiación no, no es, ya no hay una etapa de, de negociación, hay una etapa ya de entrar a, a determinar el precio. con el precio los vamos a pagar y ellos han entendido, por eso tenemos ya las cartas de compromiso y estamos trabajando. Todo esta ustedes pueden ver es ya... Estamos llegando a excavaciones, sublasantes, patipati, luego que ya estamos también entrando al cerro, el cerro ya lo estamos comenzando a cortar, el cerro patipati. Eh, vamos, estamos, estamos preveyendo de que los 55 millones que hemos destinado a la, a la, al aeropuerto como gobernación, hasta fin de año se está preveyendo que lo vamos a ejecutar, al caso que estamos yendo.